Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video donde hoy les traigo una gran sorpresa para todos mis suscriptores Aquí está Pues lo vamos a sacar de la bolsa y como ven ya se está empezando a ver este dinosaurio híbrido que es el Indominus que apareció en la película Jurassic World, en el juego Jurassic World The Game y en el juego Jurassic World Operation Genesis. Este dinosaurio es un híbrido mezclado con el Tiranosaurio, velociraptor, Giganotosaurio, Megalosaurio y el rugo. Y tiene características como el camuflaje y mantener su temperatura a su cuerpo que sus habilidades la tiene las serpientes y la rana arborícola este dinosaurio en la película vieron que arrasa con todos los soldados de guardia del parque por debajo de sus brazos tiene unas plumas sus garras son de color gris oscuro acá tienen las instrucciones del juguete su cuerpo es puro de color gris este dinosaurio es un híbrido. ¿Y qué significa híbrido? Es una mezcla de animales y de dinosaurio para que puedan crear a este indominus. Si le bajan sus brazos, miren lo que puede pasar. Este es solo para que abra la boca así, pero con el otro pasa algo aterrador. Y miren lo que pasa. Saca su rugido cuando le bajan los brazos. Si no le sale con este brazo, pues inténtelo con el otro, pero con mucha fuerza. Así. Ese es un rugido característico. En su boca están sus dientes y su lengua. Por su cabeza ven que tiene dos cuernos y por acá empiezan las escamas superiores para entrar a la cola. Este dinosaurio probablemente ha sido el mejor cazador del parque jurásico, matando a los zapatosaurus, a los osteosaurus. Era un dinosaurio cazador muy veloz. Cuando él se siente amenazado, pues usa su camuflaje para esconderse y así poder. Para atrapar a sus presas. Chicos, espero que les haya gustado este vídeo Dejen su comentario para que traiga otros dinosaurios de la colección de Jurassic World. Un saludo a todos y... ¡Adiós!